Bienvenido Géminis, mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Oráculo, la guía para tu alma. El día de hoy vamos a ver cómo está tu energía para lo que es el mes de agosto, eh, también vamos a ver cuál es el siguiente paso y qué es lo que viene. Agradezco que estés este momento compartiendo conmigo, te invito a que me regales un like, que te suscribas y formes parte de esta maravillosa comunidad de amor. Que actives esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones. Asimismo, también me puedas dejar tus comentarios. Es muy importante para todo el equipo de Bio Neurosabiduría saber de tu proceso de sanación. Si te ha resonado, si te ha gustado o si también no te ha gustado. Recuerda que esta es una tirada general, probablemente algunas cosas sí resuenen y otras simplemente no. Yo te invito a que le escuches, absorbas lo que resuene en tu alma y lo que no, simplemente déjalo pasar. ¿Ok? Te invito también, vamos a ponernos en disposición. Vamos a darle la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles que ya se encuentran aquí presentes para darte esta maravillosa guía y principalmente a Dios a la fuente divina, que es quien te dará esta maravillosa guía. Ya en modo receptivo, abriendo nuestro corazón en conciencia y con la voluntad de recibir esta guía, vamos a comenzar. ¿Te parece, hermoso Géminis, que te pongo por aquí para que te puedas seguir viendo? Y vamos a sacar las primeras cartitas, ¿ok? Vamos a ver cuál es la guía para este mes. Vamos a ver qué es lo que quiere decirte el oráculo y qué es lo que viene. Entonces, vamos a ponernos en modo receptivo. Ok. Perfecto. Tú, tú tranquilo, Géminis, relájate. Ahorita te... Te explico, te cuento, te digo cómo está tu energía, Géminis. Ok, perfecto. Bueno, mira, creo que ahí puedes ver las cartitas y si no, las acomodamos. Creo que ahí las puedes observar mejor, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Um, mira, esta carta, estas cartas de aceptación... Y de reprimido eh, Estás en un proceso El oráculo te dice que estás en un proceso de soltar De permitir sentir todas esas emociones Fluyendo De aceptarte Es importante que remembers que nada afuera te pueda hacer daño Salvo los pensamientos que tú mismo, tú misma puedas aceptar y crear cuando estamos en una, pues sí, como una película, tú permites que esos pensamientos se hagan más fuertes. En lo que le pones atención es en lo que crece. Entonces, si tú pones atención a, a dramas, a miedos, a escasez, pues eso va a crecer. Y si tú te enfocas en, en dejar de controlar, en sentir, en fluir, en el amor, en agradecer, pues entonces también eso es lo que se va a expandir. Fíjate, al aceptar, al aceptarte tú, al aceptar las emociones, al aceptar el entorno y conforme vaya sucediendo la vida, también haciéndote consciente de, de, de tu responsabilidad, de lo que tú vas creando también, comprendes que no vienes a cambiar la situación ni a cambiarte tú, simplemente aceptarte y comienzas a fluir y dejas de reprimir tantas emociones y dejas de controlar. El mantener una mente abierta es eso, es eliminar los pensamientos limitantes y negativos que, que llegan a tu mente. Eh, las palabras no puedo, tengo que, debo de... Quizás estás pasando en un proceso donde te estás exigiendo demasiado, no te estás aceptando y por lo tanto, por lo mismo que quieres controlar y que quieres, es que sí, esa es la palabra, que quieres controlar, reprimes emociones porque en, en el afán de querer este, mantener el, el control, fíjate, qué chistoso, en el afán de querer mantener el control, pierdes tu esencia, tu equilibrio no, no hay control hay manera de, de, de fluir de sentir cuando liberes estos pensamientos vas a tener tu mente abierta y vas a poder recibir todos esos mensajes y toda esa maravillosa guía también fíjate en esta carta te dice soltar Acepta que eres un ser maravilloso. Acepta la situación en la que estés, ya sea el trabajo, la pareja, incluso tú mismo tú misma. Es momento de que te aceptes y te ames como, como eres. Probablemente estás aferrándote a situaciones o a personas que ya están causando daño. También es momento de soltar esos hábitos que no te han llevado a una vida equilibrada y en paz y en armonía. Es momento de ir hacia adentro. Fíjate qué chistoso. Esta carta de acá arriba te, te indica que estás reprimiendo emociones. Y abajo, fíjate, la guía es ir a, a, a, a tu centro. Entrar en conciencia de lo que estás haciendo. Si estos hábitos te han llevado a sentir paz, eh, quizás... Te digo quizás sea en cuestión de tema del trabajo hay alguna situación que ya no se está acomodando quizás sea con la pareja eh, que ya no te está vibrando ahora sí que ya no están vibrando al mismo al mismo ritmo y, y tú te estás forzando a querer mantener alguna relación y es momento de que de que sueltes antes de tomar alguna decisión, es momento de hacer pausa, de ir a tu, a tu interior, a tu centro. Y la decisión que tomes, tomarla desde la conciencia, desde el amor, para dar ese paso. Y fíjate, mira lo que, lo que te vengo diciendo. Esta carta, te la voy a mostrar más. Esta carta te habla de paz y paz y equilibrio para vivir en armonía para vivir en armonía y en equilibrio se requiere esa liberación esa el aceptar todas las emociones ahorita estamos en un en un mes con con muchos cambios y claro toda la situación que ha estado pasando a nivel mundial eh, son muchas emociones ha sido mucho liberar pues este es un recordatorio de que tienes es momento, vamos a quitar la palabra de que tienes, vamos a, a cambiarla por es momento de aceptar, aceptar lo que está pasando, soltar las emociones sentirlas, soltarlas liberarte de todos esos pensamientos negativos y limitantes mantener eh, la mente abierta pero sobre todo el corazón abierto para recibir esta maravillosa guía, soltar significa dejar de estar dando poder a esos pensamientos limitantes, eh, si hay algo que ya no está vibrando contigo soltarlo, dar las gracias y dejar ya sea un cambio de trabajo, de pareja eh, tus mismos hábitos hacia ti, es momento de tener ese amor, ese apapacho sentir ese equilibrio vas a estar este mes eh, liberando mucho sintiendo mucho y conectando mucho, vamos a preguntarle ¿cuál es el siguiente paso? Ya vimos cómo va a estar tu energía liberando, sintiendo. Te dice que es momento de ir a tu centro, que, que vas a encontrar la paz y el equilibrio cuando empieces a sentir, cuando aceptes tus emociones y te dejes guiar. El siguiente paso, fíjate, estás en un momento de, de florecer, de avanzar. Pero te estás metiendo el pie al tener pensamientos limitantes. Es momento de que te perdones porque hace mucho a lo mejor no estabas en este proceso. Estabas esperando respuestas de afuera. Uh, buscabas en otro lado. Y hoy las respuestas están en tu interior. Eh, escucha tu alma. No te culpes, es momento de que te perdones, que no hay nada que te pueda dañar afuera si tú no le das ese poder. Es momento, y estás en un maravilloso momento de florecer, es eh, vivir en abundancia, porque ya está la abundancia y simplemente permítete poder verla, poder sentirla. Fíjate qué bonito proceso viene para ti, pero si no lo, no, lo, no comienzas a depurar ni a liberar esos pensamientos, te vas a seguir estancando. Recuerda, nunca damos pasos hacia atrás, simplemente nos estancamos. Por momentos llegamos a pensar, chin, o sea, todo lo que ya llevaba, yo iba muy bien, yo me sentía muy bien y de repente como que ya di 10 pasos para atrás. no. Nunca damos pasos hacia atrás, eh, simplemente nos estancamos, nos metemos el pie, es momento de sentir tus emociones, de aceptar la situación, de perdonarte por haber elegido estar, querer estar en drama, querer estar en sufrimiento, pero ya, di gracias por las situaciones que se presentaron, por el aprendizaje, pero sigo adelante, me acepto, me perdono y siento. Es bien importante sentir. Te voy a dar tu, tu mensaje del oráculo del Arcángel Miguel. Mira, te lo presento aquí para que lo puedas ver. Y bueno, eh, la verdad es que venimos con todo. Venimos para darte muchísimos mensajes. Eh, queremos que esta guía la sientas muy, muy, muy sostenida. Y, y claro, aceptando y tomando lo que más resuene, lo que no simplemente déjalo pasar. Toda esta guía siempre con amor, la puedes este, interpretar en la situación en la que tú estés, te digo, ya sea de, de trabajo, de pareja, incluso hasta el proceso eh, que uno mismo lleva, ahí también la podemos sentir. Ok, te voy a dar tu mensaje y es la primer carta. Ok, fíjate, el oráculo del de Arcángel Miguel te dice que este mes te vas a enfocar en esta en esta frase. Tu hogar está siendo protegido por los ángeles. wow es, es importante que sientas durante todo este mes que los ángeles, arcángeles, están a tu servicio. Ellos siempre, siempre estarán para ti en cualquier momento. Simplemente es darles el permiso de entrar a tu hogar a tu casa, a tu interior, en ti, para que ellos puedan darte esa luz, con amor, esa guía. Los ángeles constantemente están ahí. Simplemente que son muy respetuosos. Fíjate, esta carta te dice o te indica que si has sentido a veces eh, preocupación o te has sentido un poco vulnerable con respecto a tu familia, a los hijos o a tu entorno, eh, es momento, y te lo dice el Arcángel Miguel, que te dejes de preocupar, que todo está bien. Los ángeles, los ángeles perdón, te protegen. Tu casa, tu casa física, eh, también te dicen que en la economía y en lo eh, físicamente tienes salud, eres perfecto y tu abundancia te envuelve. Ellos te aseguran que todo está bien, no pasa absolutamente nada. Durante todo este mes siéntete protegido por los ángeles y arcángeles en este maravilloso proceso de tu interior o en algún cambio que estés realizando, la guía siempre va a estar ahí. Hoy acuérdate que tus ángeles te tienen abrazado por esas enormes alas. Por último te voy a dar tu mensaje del libro de vivir en riqueza desde el alma de Dios y tu número es el 114. Fíjate.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 Tanto en Los Ángeles te están diciendo como el mensaje canalizado que durante todo este mes tengas fe en ti mismo, fe en Los Ángeles, porque estás sostenido en todo momento. Sea el proceso que estés eh, viviendo, siéntete cobijado por ellos. Yo te dejo con este maravilloso mensaje y agradezco que hayas compartido estos momentos conmigo. Nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias.